En esta tercera ocasión, entre calles y callejones, fuimos invitados por Sasek, un rapero de antaño, a conocer a los Huentitanes, que a través de sus letras nos narran cómo es vivir en el barrio de Huentitan el Bajo. Sí, este, yo soy el famer de los Huentitanes, el pez de los Huentitanes también. Yo soy el viejo Trejo, líder y fundadora de <risa> los Huentitanes. <risa> ah, pues el golos MC también de la Huentitanes, impactado también. Yo soy el gola Marquez y va a funcionar bien locote. ¡Ay! Un malvado. Pues nosotros principalmente casi hablamos de lo que vivimos, mucha calle, y pues también de mucho desamor, ¿verdad? Nos, Nos influenció un compilla que se llamaba El son ese güey empezaba a rapear con, acá con mi compa el Sasek y ese güey fue el que me metió a mí primero. Empezamos a hacer un grupillo, pero no teníamos nombre, éramos puros acoples de dos diferentes barrios. Luego llegó el Blanco y el Tabarrario y ellos fueron los que nos pusieron los guantitanes. En el 2008 fue eso. ¿Qué ha hecho el rap por ustedes? Pues, pues Más que nada, cuando empezamos a rapear, cuando empezamos a, a juntarnos con el Sasek, él nos, nos metió a este cotorreo del rap y como que sí nos sacó por un lado de, de las pandillas y demás Ahorita ya nos queremos dedicar más a la música que, que al barrio, a no, las pandillas temas, Pienso ¿Sí, no? que, que es lo que nos gusta y, y quisiéramos, exacto como dice aquí mi compa el viejo, vivir de eso ¿no? ¿Cómo retratarían la, la realidad actual en el país? Pues lo ah, mismo, ¿no? tal vez, de que no les damos a conocer buena música y todos quieren ser chacalosos y narcos, no? Todos quieren hablar de matar gente, de, ¿Dónde está de pechozo, ver gente man? En cobijas, gente, no sé, los baldíos. Seguido vienen y tiran a dos, tres bandas ya muertas por acá. Y nomás se quema sí. el barrio, eso es lo que pasa. En esta madre las pandillas siempre hay que tener realmente la realidad de que como puede caer uno de allá, puede caer uno puede de acá. Buen titanes, mi chante estudio de Cora siempre, va ¿no? Hey ya no sé ni lo que pasa Cantándote en esta madre, son tres combis de coraza Parque guache el el induce en esta madre No se rajime me la rajo Por la tierra en la que vivo Orgulloso de mi gente y es por eso que te escribo Es mi barrio, Aunque siempre he sido fiel Es la pincha W la que te tira Pura, mira, tira, mierda, mierda, mierda. Yo soy de calle, soy de clica, soy real ¿Es el mismo nombre el que tienen ustedes como colectivo de rap y el del barrio o es no, diferente? No es diferente, ¿Cómo? el de rap es Buen Titanes, el del barrio es de ah, Guerreros Aztecas. aquí uh -huh. el nombre se lo puso mi compa el que es lo que yo tengo entendido. ¿Por qué? No sé, ahí que les diga el por qué, ¿da? Ustedes es que Eran revolturas, güey, ¿da? No cuenta que de cada barrio, güey, el más guerrero se acostaba aquí, güey. Llegaba que un güey de acá arriba, otro güey de allá abajo, otro güey de quinta de la chingada. Y pues el pinche nombre salió solo, güey. Y se fue pegando, pegando, pegando de hacer nada, güey. Y pues ya ahorita en 2 3 Y ahora pues somos de Aztec Warriors. La Guerrero Azteca. ¿Cuántos son más o menos? ¿En su barrio? No, pues aquí no, somos pocos, pues, unos los 15, güey, ¿en serio? No, sí. ¿En serio? Sí, no? 15, y de repente, pues, de que llega más banda que, que, quiere, actuar, que quiere hacer algo aquí también, y pues a ver si se ve mucha banda, pero por lo regular somos como 15. Andando entre barrios, muy como peleas, con banda de que a veces sales mal por X cosas. Eres casi siempre, casi ¿no? siempre el cotorreo de desmadrosos es con mujeres, de que ya le tumbaste la vieja, fue contrario, no, y ya, no, se no, no, ya no, desde no, que íbamos no, en la seco, por ahí me acuerdo. No, seco o no, primaria, no me acuerdo. Los todos que empezaron porque los vatos ya estaban viejos y como no no les dejamos, no sé, si se sintieron mal y, un y rengoso. agarraron rencor contra nosotros. Y de ahí empezó la pinche. Y porque empezaron a rapear. Y también por tiraderas de, de canciones. Que viva la mara, que viva la fiesta, que viva el alcohol y también la yesca. Y hasta los tonallas con agua fresca. Y se la chota llega y te arresta, que aquí tengo una propuesta. Una verga será con unas pedradas. Para que aquí no vengan con sus mamadas. Que viva Guanatos, que viva la Cruz, que vivan los homies de la W. Este es mi barrio donde siempre me junto Llega la verga y revienta puto, ¿cuál es su asunto? Esta es mi vida y créeme que me vale madre Tierrazos al cuerpo, balazos al pecho y juido sale AW es lo que siempre represento Un saludo de Cora pa' la pipa del cimiento Fabricando rimas finas, las apiento en las tarimas Levantando a mi clica, la que rifa Siempre fumando grifa, en zitzapo, en la pipa En la rampa, la barranca, con mi raza alucinando Ando atizado, bien topado, con los ojos colorados Motivado, inspirado, creando estas letras Y trépale a la grieta, que mi flor la revienta En esto soy el poeta, el profeta, de la alaceta estos de ustedes son los que quieren guerra. Saben quién ha llegado, malitos hijos de perra. Hola, buenas tardes, me presento. Ha llegado el de la letra del talento, el estilo más maleado. Llágase para un lado si no quiere mi sustento. Guache que lo que traigo 100% verdadero. Desde Chamacu me ha gustado ser un guerrillero pandillero. Pues mi ser se les entiende, quiere sentirse, pero que les tire para que suenen Ven nomás cuántos se tienen. Para que vean, son mis culos. <risa> Esto fue un día en la vida de estos cabrones Buen Titanes, Buen Titan El Bajo, AW que Escoria, Michante Studio ¿Colos sí cabrones? tú El pinchinomo, el pinchinomo Hoy Importante soy testigo del paso del tiempo, que nada lo detiene, nunca se anda lento. El tiempo transcurre, y qué es lo que ocurre? Ya nada me divierte, ya todo me aburre, aburrido por la monotonía.